Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Rincon de Hoy quiero traerle, miren qué belleza. Miren, es muy fácil de hacer, algo pequeñito, algo ligero. Miren, que podemos hacer un regalito muy bonito hecho con nuestras propias manos. Bueno, chicas, gracias a todas y todos por suscribirse a nuestro canal. Recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y nos regalan un like. Así que, por favor, por favor, suscríbanse, compartan nuestros videos y activen la campanita de notificación cuando yo, cuando yo, para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Eh, no olviden de seguirnos en las redes como El Rincón de Rosy y no se olviden de compartir nuestros videos, regalarnos un like y activar la campanita de notificación. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras, a mis chicas de la comunidad un fuerte abrazo para todas. Y todos, eh, gracias a todas ustedes por el apoyo que nos brindan. Bueno, para empezar a hacer estos hermosos aretes, miren qué chiquito y muy práctico. Vamos, los materiales que vamos a necesitar serán moza silla de la número 8, moza silla de la número 11, un enganche para arete. Cristal del número 4. Perla del número 8. Tijera. Aguja e hilo. Recuerden que todos los materiales que están aquí lo pueden sustituir por el que más le convenga. Recuerden trabajen con los colores que a ustedes les gustan y los materiales que ustedes se sientan cómodos. Para esto, para empezar, vamos a tomar una una silla de la número 8, una perla, una perla 8, silla y vamos a intercalar 3 perlas y 3 silla de la número 8, bien miren de esta forma, a esto lo vamos a llevar hacia abajo, Lo vamos a llevar hasta abajo lo vamos a repasar y vamos a hacer dos nuditos miren lo alamos bien y vamos a hacer dos nuditos dos nuditos bien fuertecito vamos a dejarlo ahí y vamos a dejar nuestro exceso de hilo ahí también ahora como salimos de nuestra mozasilla vamos a trabajar con las mozasillas del número 11 que son esta, y vamos a tomar tres mozasillas de la número 11 un cristal el cristal del número 4 y tres mozasillas de la número 11 y a esto lo vamos a pasar miren, vamos a llevarlo hasta abajo ¿Sí? también lo podemos hacer así si gustan también lo pueden hacer así pero vamos a pasarnos por ahí, por esta acomodamos nuestro hilo así de esta forma bien ahora miren miren dónde sale nuestro hilo Ahora nos vamos a pasar por las sillas y nos detenemos en el cristal. Así, de esta forma. Tomamos otra vez tres mozasillas de la número 11. Miren. Pasamos nuestras tres mozasillas por la número 8. Tomamos tres sillas más de la número 11. De esta forma y pasamos por el cristal así y así queda nuestro primer paso ven qué belleza ahora vamos a recorrer esas tres mozas sillas recuerden que ahí ahí está nuestro exceso de hilo que lo vamos a cortar ahora así y nos vamos a detener, en la, vamos a entrar en la silla de la número 8, que está debajo. Ahora yo voy a cortar mi exceso de hilo. Y seguimos trabajando con las sillas del número 11. Vamos a tomar, en esta ocasión vamos a tomar 11 mozacillas. pueden ver voy a tomar 11 sillas y voy a trabajar de mozasilla de 8 en 8 pasando las 8 las 11 mozasillas por las número 8 así miren esto es un arete muy fácil una técnica muy fácil para esos aretes rapiditos o esos regalitos improvisados miren tenemos 3 3 y 5 11 pasamos aquí de esta forma otra vez lo vamos a repetir Y pasamos por la número 8 miren ahí dónde está y esto lo vamos a repasar todo por completo así hasta vamos a repasarlo y así ya también refuerzan su mozacilla vamos a repasarlo lo repasamos y nos vamos a detener aquí arriba en las mozasillas en esa mozasilla, nos vamos a detener aquí recuerden trabajen el hilo de su preferencia yo hice este con este hilo para que ustedes puedan ver por dónde pasan los hilos miren miren ahí me falta una mozasilla pero eso no es problema yo la coloco ahorita cuando termine porque son tres ahí debe de ver tres entonces aquí yo voy a tomar 5 sillas así y me voy a de, y voy a pasar o sea devolverme por la mozasilla 8 y esto lo voy a repasar vamos a repasarlo para que se refuerce y así nosotros poder poner nuestro enganche con mayor seguridad Allen. miren cómo va quedando bonito verdad vamos a seguir repasándolo lo repasamos así de esta forma acomodando siempre nuestras sillas Ahora, ya que estoy aquí, voy voy a pasarme por mis tres mozasillas. ¿Verdad? Miren, miren qué fácil cuando a veces nos falta una mozasilla y no queremos volver loca. Ay, porque si nos pasó una mozasilla, no, miren. Es muy fácil, te buscan la manera de subir. Miren. Ahí acomodo mi mozasilla y vuelvo y subo a mi mozasilla donde estaba anteriormente. Recuerden que si ustedes trabajan con paciencia, con amor, pueden lograr muchas cosas. Ahora, yo voy a pasar, miren, yo lo que voy a hacer aquí, voy a hacer un pequeño nudito entre la mozasilla y la perla para hacer un pequeño remate y asegurar mi trabajo. Para que ese nudo no se vea, yo voy a pasar por la perla así y voy a hacer otro pequeño nudito aquí así y este nudito lo voy a pasar por la moza a tratar de pasarlo por la moza y la perla listo no se ve con un encendedor Quemamos el chin de hilo que ustedes crean que se, ve, que se puedan ver. Ahora, ahora, acomodo mis sillas Con mis pinzas voy a abrir mi enganche. Así, de esta forma. Voy a poner mi enganche hermoso. Vamos a abrirlo más un poquito. Voy a entrar okay. y ahora lo voy a cerrar, miren qué hermoso, un arete sumamente práctico, sumamente bonito, rápido de hacer, miren con muy pocos materiales, miren esto es prácticamente una técnica para principiantes para todas esas chicas que están aprendiendo el mundo de la bisutería miren también lo pueden hacer en la parte de atrás también si gustan ven qué hermoso, queda muy bonito, verdad, muy práctico bueno chicas nos vemos pronto hasta otra entrega de Rincón de Rosy no olviden de suscribirse, regalarnos un like, activar la campanita de notificación para que youtube les notifique cuando hagamos videos nuevos ya saben compartan, suscríbanse y regálenos un like, se le quiere a todas feliz día del amor y la amistad, eh, feliz San Valentín para todo el mundo y todas, eh, ya saben que compartan, brinden amor, sean felices y nos vemos pronto, se le quiere, bye